Es todo como un tuyo vídeo aquí del viaje, todo tal, para que lo guardéis de recuerdo. ¡Ey! Buenos días, mañiferos. Os hablas así bajito, porque son las 4 y media de la mañana, José y Alba están durmiendo, y no quiero despertarlos. Eh, me voy de viaje a Berlín, a la feria de free logística. Así que nada, quiero haceros un pequeño E incominciavo a volare nel cielo infinito vo Estoy en la habitación que hemos estado dando una vuelta Hemos llegado casi a las dos eh, Como habréis visto os he dejado ahí Pues algo de la puerta de Brandeburgo Y algo de lo que hemos comido y tal Esto es una pasada de verdad De momento hace frío pero no es un frío Como el que me esperaba Y nada, Y estoy ahora en la habitación que me gustaría enseñarla Para que veáis Todo el lujo que, que tengo aquí Pues bien, aquí está donde voy a pasar la noche Que está bastante bien Usar una cama Sinceramente, tampoco creo que convenga. Está bastante bien porque luego el, lo que es el, el baño, eh, pues es una bañera que me pegaré un baño ahora, pero de estos de relajarme. Tengo el, el, lo que sería el baño, todo el lavabo, grande también. Eh, y luego, pues nada, un armario que tengo por aquí con su espejo, el pasillito y tal. Y luego, pues nada, aquí podéis ver la tele y un sofá que tengo por acá también, que está bastante bien, una mesa pues para tomar mis apuntes y demás que vaya haciendo el viaje y unas vistas bastante chulas de lo que sería pues la ciudad. Hey, en ¿qué tal? Bueno, ya es el segundo día y hoy me toca ir a la feria de la fruit logística, a la feria de agricultura y demás, así que nada. O sea, sacando y tal De momento ayer, buf, eh, estaba reventadísimo, fue una pérdida de viaje, madrugamos mucho. Y claro, después de cenar pues ya me he quedado cao, pero cao, cao, cao. Mm, todavía no conozco la noche berlinesa, río, río. supongo que hoy me tocará verla y tal un poco y nada. Y bueno, os quería enseñar también, mirad lo que he comprado. Ayer estuve en una tienda que se llama Rauch, que es una chocolatería. Y he comprado una cosita para María José. Bueno, dos tonterías. Un poco de Roibus, de este Roibus de sabor a Chocolate. Y también eh, he comprado una pues, Una chocolatería. pues comprar chocolate que es macizo, macizo, no muy grande. Pero bueno, chocolate de Perú. El precio, pues bueno, pues un poquitillo caro. Ahí, pero bueno, a, a 28 euros el kilo. Pero yo creo que merece la pena. Merece la pena porque tiene una pinta buenísima el chocolate. Y nada chicos, que ahora os enseñaré un poquitillo más de la feria, a ver qué os parece. y último día ya, hoy nos toca el tour turístico este que vamos a hacer por, por Berlín y nada, ayer en la feria como habéis visto pues había un montón de stands, una cosa impresionante, era enorme y la verdad que una, una experiencia que si os gusta el tema de agricultura, innovación y demás es digno de ver, pues una feria internacional y hay pabellones de todo el mundo, pero bueno, que la verdad que el, en el tiempo en el que hemos visto es demasiado corto. Es, yo creo que necesitas un par de días para verlo todo un poco decentemente. Así que nada, voy a ver si desayuno y empieza el tour por Berlín. Pintado por artistas uh, de todo el mundo a partir de 1990, o sea, después de la caída del muro, porque somos de la parte oriental del muro. Entonces hasta el 90 no se podía pintar nada. Claro, te mataban del otro lado hay río y del otro lado del río el otro río del río es el barrio de Kreuzberg más bohemien, más de moda o de Berlín antes de la de la reunificación el sector norteamericano entonces ya vemos que hay hay artistas franceses mezclado con, um, con rusos sobre todo algunos de estos uh, estas pinturas es murales son muy conocidas por ejemplo el beso entre la, el político esto, a la izquierda, por favor, mira el teatro de Mercedes. Esto, todo este barrio es Mercedes, han comprado un barrio. Y aquí a la derecha es el beso, entre Brezhnev, Leonid Brezhnev y Honecker. ¿eh? Ese es el, el beso socialista, es una fotografía, el artista simplemente pintado de, un, de una fotografía, esta imagen de estos hombres políticos. Toda la cultura americana estaba prohibida son protegidos, son en monumentos históricos o son simplemente habitaciones llena de amianto fea, peligrosas. La, parte, en la plaza más linda de Berlín, Bien. la plaza más linda que se llama Gendarmenmarkt, la plaza de los Gendarmen, eh, con un, dos iglesias gemelas a la derecha que ahora que pasamos delante de la iglesia francesa, ahora... Mmm, se refiere a los hugonotes franceses, los protestantes luteranos franceses, que llegaron en Prusia al final del siglo XVII. ¿Qué pasa? Que el, el, el, el, el rey eh, Sol, ¿no? el, el, Luis XIV, que es católico, eh, influenciado por el papa romano, decide que los hugonotes, los, los luteranos, no son más tolerados.